Vamos a estar eh, trabajando durante cuatro días para, de una manera eh, pedagógica, acercándonos al producto, a los elaboradores, a, a la tierra y también un poco a las aspiraciones de las personas consumidoras, pues bueno, poder entender eh, las alternativas que ofrecen los vinos de microbodegas, así como los desafíos que enfrentan. Bueno, es un tema que suscita interés, el interés también de un determinado tipo de hostelería que busca en estos vinos eh, una serie de productos que acercan a sus clientes, que pongan en valor el territorio, que apelen a la calidad, pero que apelen también al arte, a la imaginación, a, bueno, a todos aquellos aspectos que como personas consumidoras buscamos ¿no? en la alimentación. A tener como tres, tres sesiones, tres partes de trabajo. Primero, digamos, esta eh, presentación magistral de, de Lupe ¿no? para darle tiempo de entrar en contenidos. ¿no? Luego, sí que en una segunda parte, nos gustaría hacer como una pequeña sesión práctica de un pequeño juego de rol y a través de lo que nos ha contado Lupe que nos pongamos. Eh, en la camisa que no sea del bodeguero o bodeguera, poder generar un pequeño juego para entender dónde están las dificultades y acabaremos, ya que es viernes, con una pequeña degustación de dos vinos. No quiero dejar una parte antigua, como esa, que es donde no se elabora y mantener un poquito, porque ves estas paredes son buenísimas, son paredes de piedra. Fíjate el que hace y, y la idea nuestra, bueno, todo lo que estamos haciendo aquí es, estamos elaborando sin, sin ningún aditivo, que no sea uva. Yo puedo ser quien hace la uva en la tierra, con todo el equilibrio y todo el respeto, pero en Mariano, es que ahora ya es la hostia. ¿Y por qué crees que en España solo vendes el 10%? O sea, ¿Cuál crees que es el principal obstáculo del consumidor? Pues, decía no lo antes porque de... se ve menos. menos. Vender el, el, el mismo Sí, Yo vine a hacerlo en, en bien, el bien, aire, bien, pero no me sale porque... bien. Económicamente no me sabía tan bien. Si y luego en el aire tendremos un de todo esto, como no lleva azufre ni, ni ni ningún otro producto, estamos haciendo aceite, aceite de cecita de uva Vengo de una familia de viticultores, llevo desde 2013 haciendo vino. En 2014 me fui a Francia, en 2015 tampoco hice, pero ya sucesivamente, en eh, 2017, recuperé una, un viñedo de, de Tempranillo y en 2018 me quedo con una plantación también de Tardana. O sea, mi objetivo desde el principio ha sido siempre hacer vino con uva autóctona de aquí. Para mí, hacer el vino natural fue, lo tuve claro porque siempre había algo detrás con lo que yo me sentí identificada, que eran pequeños productores que trabajaban su propio viñedo, que había un amor, ¿no? por la tierra ahí. Hola, soy Rafa, del Vino Sexto Elemento. Estamos aquí en esta fantástica mañana de bodegas, de micro bodegas en Requena, ...y espero que disfrutemos muchísimo durante todo el día... ...porque hay unos vinos fantásticos y un ambiente espectacular. Hola, ¿qué tal? Soy eh, Alberto de Buena Sentencia... ...estamos en Los Pedrones, que es una aldeita pequeñita... ...que está cerca aquí, hacia el sur... ...y bueno, vamos a presentar hoy nuestros vinos en, en este evento. Presento un vino que hicimos exclusivamente en el año 2019 porque fue un año excepcional. Soy Ben de Bodega de Sortebrón, sí, sí, sí, sí, sí. eh, la bodega está en los pedrones, una bodega pequeña artesanal, hacemos unas 6.000 botellas. Bueno, buenos días, soy Raúl de Bodega Calagata y os voy a presentar un vino monobrietal que hacemos de, de Meseguera y es este que tenemos aquí. Soy Vinos y Sabores Ecológicos, estamos en la portera. Bueno, soy Joan de la bodega Set y esto es un proyecto personal orientado a trabajar variedades autóctonas y vinos de mínima intervención. Yo quería hacer vino con mis propios viñedos. Sí, sí, sí, yo me acuerdo de con 14 años ir con mi padre a la viña Eso y es, es, es, es fácil hacer vinos con los viñedos que ya conocías durante tanto tiempo. Hay que hacer cada semana una. ¡Corta! ¡Corta! Corta. ¡Cortamos! <risa>